Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are doing an advanced lesson. The subject is not advanced, but we're going to do it in Spanish. Vale. Um, and the question comes from AirSlam1. Oh. AirSlam1. AirSlam1 wants us to talk about the way... como whale. zapatillas, de uh -huh, deporte. Uh-huh, uh-huh. <laughs> I see somebody... I see somebody... Uh, like skateboarding and and jumping around. You like como like an advert for trainers in Nike. the 90s. Yeah, like Nike kind of. Air Slam. <laughs> one. It, it could <laughs> well be a, a brand actually. So, uh Air Slam wants us to talk about uh, the the way that the present tense in Spanish is often used as the future and is often used as the present progressive. Right? Well, often con it's frecuencia. It's it's it A veces, <risa> con frecuencia. Ok, entonces nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, entonces... Esla vale. me está diciendo, mira, <risa> por, eh, podemos decir, por ejemplo, salgo mañana. Salgo mañana, ¿Vale? sí, perfecto. Pues eso en presente, ¿no? Salgo mañana. Salgo mañana. Pero en inglés normalmente decimos I'm leaving tomorrow. Claro. Y usamos el gerundio. Claro. Sí, porque nunca jamás en inglés... Bueno, bueno digo nunca jamás. No Muy digas, mal, gordo. No, no digas nunca jamás. Muy mal. Nunca jamás digas nunca jamás. No, porque podemos decir I leave tomorrow. Sí, ¿Vale? podemos decir eso I leave tomorrow No, puedes decir lo que quieras porque pero eres de Newcastle. No, no, en inglés en general <risa> Pero También muchas veces decimos I'm leaving tomorrow Normalmente sería I'm leaving tomorrow Sí, pero I leave tomorrow está bien también ¿Vale? Pero es más como Ah, ah no, porque no I leave tomorrow Es, que es, como, es otro, otro sentido ¿no? Otro ¿Vale? significado Vale, y también dice uh, me voy. ¿Vale? Me voy. Me voy. Que en ¿Qué? inglés. mañana. Me voy. Ahora o. mismo. Ah, vale. Sí, vale. Sí, me voy. Que también en inglés diríamos I'm leaving. Claro. Sí. Sí. O I'm off. O oh, I'm off. Sí, bueno, hemos, hemos hablado de esto sí. antes. El problema, Cintia va a decir esto y yo voy a decirlo primero. ¿Vale? Para que no lo, lo diga ella. Eh, ¿El problema? El problema tiene que ver sí, con sí. la manera <risa> es el inglés. Eh, eh, en la que usamos el inglés. Ya lo dices tú, Gordo. El español, en, en cuanto a eso, el presente, ah, el presente marco, puede ya. ser en español. Poco a poco, ¿Eh? poco a poco, te haces de mi equipo. Es como un, un, un grifo que está goteando poco a poco. No, es que casi cada vez digo, la culpa es del inglés. El, de, el inglés está mal. Lo que pasa, si tú dices cómo... Como, yo como. Como, sí. En español puede significar I eat o I'm eating. Claro. ¿Vale? Entonces sí. puede ser el presente continuo o el presente. También puedes español. decir estoy comiendo. Claro, sí, sí. Pero claro. tiene ese doble significado. Eso es. ¿Vale? También eh, podemos usar el presente para hablar de will en inglés. Por ejemplo, podemos decir, mira. Lo hago yo. Típicamente en inglés diríamos I'll do that. Sí. ¿Sí? Pero en español dicen I'm doing that. Sí. Pero ahí, por ejemplo, cuando dices Here, I'll do that. Y usas will, y en español decimos yo lo hago, uh -huh. es un now. Sí. Sí. ¿Vale? Porque si dices, mmm, ya lo haré, es como, yeah, I'll do that, uh, eventually. Con un ya, some, con un ya, uff. Pero no, es, es, es, el, es el, el will, digo, que sí. ya, hay, hay hay diferencias, ¿no? de sí. Um, sí. Algo que decides ya y lo haces ya, ¿no? Claro. De, sí, sí, sí. Si, sí. si le dices a alguien, lo hago yo, estás hablando de algo, están haciendo algo y a lo mejor, sí, o, mal. O, o who wants to go algo mm -hmm. we, we yo voy venga yo voy uh -huh. sí. Uh -huh. sí en sí, vez sí. de yo iré que suena más sí. un poco más lejano no significa ahora. yo iré yo cuando, iré. cuando de, esté listo sí, sí. sí. Ma mañana por ejemplo sí entonces el, el presente en español we'll el presente decision, ¿no? No. sí normalmente es un es un eh, tiempo de acción que esta va sí. a pasar. Sí. Y como ha dicho Cintia, puedes decir, mira, yo, yo iré. Claro. Es como algo, bueno, un poco más tarde o lo que sea. Pero si dices ya, si pones ya en... Ojo eh, si usas antes, presente, porque si dices ya, yo iré. No, yo iré, pero no significa ahora. No. Pero si dices yo voy, es ahora. Sí. Sí. Ajá y por, pero, ejemplo, por si pones ya, ya es que, Con bueno, ya, ya, ya es iré. one of these days. Ya iré es... <risa> right on the list of things. Uh, to do things. <risa> Cuando alguien, alguien te dice, por ejemplo, eh, ya tomaremos un café uno de estos días, yeah. claro, ya. Claro. Ya y futuro es one day. One of these days. One of these days, <risa> pero normalmente nunca. Eh, no, puede ser algún día, pero. Sí. Sin prisa, sí. con calma. Ya hablaremos sí. de eso. Tómate un café antes y relájate. <risa> sí. Pero con el presente sí. es, es Con el presente ahí sí. Lo, es es lo como haces. acción ya. La acción es ahora. Sí, es cierto. ¿Sí? Ajá. Eh, y luego está el otro will, que es en el, para algo de futuro. Como. I will. I don't know. I will. I think that I will Study law mm -hmm. Que sería igual en español Creo que estudiaré eh, la ley, ¿no? no, estudiaré no la, a, eh. para abogado ah. Abogacía, ¿no? Sí, eso, entonces hay Dos tipos de sí. will Ajá. En ese caso Y luego está el futuro Que has dicho ahí, con el presente Que es como algo muy cierto mm -hmm. Mañana eh, como con mis padres, que sí. en inglés tomorrow I'm eating with my parents es como fijo, no, no es un es un possibly, plan, hay un oh, sí. es un plan, si sí, de uh -huh. esto ocurre, uh -huh. sí, no puedo no puedo ir a, a la fiesta porque mañana tengo que mm, cuidar de mi hermana, por ejemplo, uh -huh. sí, uh -huh. entonces es algo fijo, ya programado en tu agenda y otra cosa interesante con el futuro, en, es, en español muchas veces va con el subjuntivo. Entonces dices, por ejemplo, eh, iré mañana cuando tenga la información. Bueno, ahí porque has usado un detonante, sí, cuando. Pero es, es muy común eh, que ese cuando, bla, bla, bla, con un will. Es que vale. van, van juntos muchas veces. Vale. Eh, eh, y casi siempre con el detonante cuando, ¿sí? Vale, no, no me había fijado, pero sí, ¿vale? hablaré, mira, iremos cuando lleguen, iremos al parque, ¿sí? Es como con el subjuntivo, hablando del futuro, eh, eh, se suele usar el, el, el futuro así, el will, ¿no? Vale, muy bien. Pues. Sí. No sabía eso. O sea, no me había fijado en, en los clusters, pero vale. Sí, es un, un cluster, sí. Buen, una buena palabra, Cintia. De nada. <risa> no he usado la palabra cluster en muchos años. No, no, no me acuerdo. ¿No? no Es una buena de, palabra. Sí, sí. Ajá. ¿Y no, pues, cómo se sí? dice cluster en español? Pues creo que tiene varios... Eh varios significados, creo que podría decir en racimos, en, pero, no sé cómo racimos. Sería, sí, pero no sé cómo sería en este eh, en este contexto, un cluster en, en, grupo, en, ¿no? grupos, en grupos en grupos sí ah, muy bien mira, una arañita ahí sí, lo he un, visto un jumping spider Joder. <risa> hay más insectos en estos días que, que vamos, estamos <risa> tenemos picaduras por todo el cuerpo pero esas arañas son muy son muy graciosas Sí. Los jumping spiders, aquí ¿sí? Sí. Sí, sí. Son muy ricas, como. Esta, esto es, tienen como muchos pelos. Ajá. Es muy, me parecen muy graciosas. Seguro, seguro que pican también, pero. Estos días, pero no, no quiero entrar en el tema porque podríamos hablar mucho tiempo. Las avispas están oh, loquísimas. Y Dios. están súper agresivas. Es verdad. ¿Qué pasa con las avispas? Han ¿Están... picado a los dos, no, dos niños. ¿No bueno, todos? me han picado a mí. Te a han tinta, picado a ti. A mí. Te han picado a los niños, a Sebastián dos veces. En a a, a en, Lorenzo. En la oreja. A, a mi sobrina. Es que... A, a, a todo el mundo. A todo el mundo. En, en, en un mes creo que han picado a todo el mundo. <risa> ¿Están? Están. Y están como súper enfadadas por el calor. Por el calor, sí. Te mato. Sí, sí. <risa> bueno, entonces, Eslam One Muchas gracias por la sugerencia. Sí. Uh, And now a word from our sponsors. Muchas gracias, gracias. Greg. Greg, ay, Greg, sí, super amable. Greg de Canadá. De Canadá. Sí. Greg de Canadá, que es su nombre ahora. No se llama Greg, se llama Greg de Greg Canadá. Greg de Canadá, sí. Es de que decimos Canadá. Greg de Canadá. He writes when he writes. He writes. <laughs> Um, un saludo. Greg de Canada. <laughs> yeah, that's his name. So what we'd like to uh, bring to your attention today, what's available, are Cynthia's book clubs. Okay, so we've got a back history of book clubs. Three book uh, back clubs. History. The, back history. <laughs> like, three. If, if I had done it since, uh, since the 80s or something. Yeah, when she was back yeah, She started when she was 16. Uh, <laughs> But... The latest one, the latest book club, we haven't uploaded it yet, and that's my next job. So we're going to get that up so that those people who couldn't actually attend the book club... So what was the last one that you did? Uh, the last one that we did was El Príncipe de la Niebla. By the way, in the 80s, I wasn't 16. Maybe you were. I. I didn't mention the 80s, so, you mentioned the 80s, I just said she started when she was 16. Exactly, so I was not 16 in the when 80s. When I was 36, you know, uh, 35. Only one digit in the... <laughs> you probably were 16 in the 80s. When I had my first pint of beer, Cynthia, <laughs> Cynthia wasn't even a twinkle in her father's eye. Oh, that's true. No. Yes. Wasn't even planned. So if you, if you like... To read a good novel in Spanish, and uh, I, honestly, it's the way forward. If you really want your Spanish to, to improve, reading novels is a great way. I, I, I spend I've read so many novels in Spanish. I listen to them now. I don't read them, but it's really good for your Spanish. It's Fantastic. funny because we started as a means to you know distract people from the news a little bit. Yeah, uh, you know the news a couple of years ago and last year. And I was like, oh, we need to do something so that people are not watching the news and getting depressed. Uh -huh. uh, so I thought, why don't, we, why don't we read? You know, go into the world of uh, fantasy. reading, fantasy. Yeah. And that's how we started. Um, people have, you know, they, they liked it and they still, yeah. you know, have some people that join every single time and they, they exactly. like to do the books every single time. Some books are better for, for the people. Some books are, you know, more mm -hmm. interesting for the people. Sure. But it's good practice, it's yeah. good practice, you know. Even if you particularly don't particularly like that book that much, still good practice. Absolutely. So, you can find out what books are available just by going on, on our site and you click in the store and look for Cynthia's um, uh, book clubs. And also, I shall work on getting the other book club uploaded. So, if you want to know what books are available, just go into the store on our website and look for Cynthia's book club and you'll see them available. And then I shall work on getting the other one up so that those people who want to do the, um, the uh, what's it called again? La, la Niebla. El Príncipe. Príncipe de la Niebla. De la niebla. The people who want to do that, that'll be available too. But all in, the books, books, by the way, all the books I do have been picked by the students. Yeah. So, like mm -hmm. uh, through a. Um, Sondeo voting, yeah. voting, exactly. Mm -hmm. So they, they yeah. pick the books And then they choose the one they like the, the best so. Okay. Entonces, eso es todo Ahora nos vamos Y nos vemos Hasta luego, pues, adiós, adiós.